echarme a volar Mi bicicleta, ruedas blancas No quiero irme a pescar Sentir el viento mientras velocidades alcanzan No quieres escapar Toma tu bicicleta, ruedas blancas La gente está de moda de ponerse a caminar el último auto de moda. Pero yo quiero dos mil baros para solo comprar una bicicleta chingona. Quiero rodar y rodar y mi vida pasar encima de mi bicicleta. Solo quiero mi bicicleta.